Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa es esta canción, qué mentirosa. Los autos tienen seis ruedas cuadradas Dos menos uno son cincuenta y dos En la cabeza se pone un zapato Y una lombriz le pegaba a un león ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! que es esta canción? ¡Qué mentirosa! Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. En el piano se guarda la ropa, si es con lapicera se corta el jamón. Mm, Tomo la sopa con dulce de leche y desayuno con agua y jabón. Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa que es esta canción! A los tres años pesaba mil kilos, Cosa que pasa. ahora peso diez mil veintidós un poquito. Tengo guitarras de treinta mil cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz ¡Qué mentirosa, qué mentirosa! ¡Qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa! ¡Qué mentirosa que es esta canción! Y no está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor, y yo que nunca miento les digo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 y no está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Así es. Y yo que nunca miento les digo que esta canción no se terminó.